Choferes y ciudadanos consultados en esta ciudad de San Francisco de Macorís han considerado abusivo el aumento en los precios de los combustibles, asegurando el gobierno debe tomar medidas pertinentes. Está malo. Hay... ¿Va a tener que subir pasaje? No sé. No, yo opino que no hay ningún. Son ni circunstancias, por lo cual la gasolina se lleve al costo que se encuentra y en el precio que está, porque ese combustible no nada más está en ese precio en este país. Y en los otros países eh, no, no está tan elevado. Recordamos que en las dos últimas semanas han aumentado nueve pesos en total. Hay que ser consecuente con la situación. Estamos viviendo en un país que está en una sequía, en un país que necesita un desahogo de una manera u otra, ya sea en el aumento de los sueldos, no aumento de los combustibles porque automáticamente el país de una manera u otra va a protestar. Y sigamos así, vamos para la calle todos los choferes, a ver si protestamos y sacamos a este gobierno que no tenga nada. Y es que según manifestaron, esto afecta directamente a la población y sus principales actividades productivas. es Un abuso. Claro que sí, están casi subidos Para la próxima semana están subidos pasados. Bueno, esto es que va para adelante Porque nos acabemos, de, nos acabemos de joder Como muy alta, que debiera el gobierno tomarlo en cuenta Y, y no ganarle tanto a la gasolina como, se le, está ganando, como le está ganando Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino